Para este set, básicamente, la fuente de sonido es la guitarra. Eh, introducimos la guitarra al iPad para sus procesos y, y demás, eh, vía el, el Teleport de Omec. Una vez sale, vuelve al Teleport, pasamos por el Mystic Edge de Vox, de la serie Valve Energy, que la intención es simular una C30 en, con, este, con los típicos controles de, de este Vox. La posibilidad de sacarlo por línea es vía un modo que tiene el Cabinet, y si no, en modo estándar, lo estamos sacando por el Cambridge 50, también de Vox, y con su entrada línea. El NanoKeys está básicamente funcionando como controlador de todos los procesos de que están sucediendo en el aire. Bye.